Oye, que la hoy está Oye, que la hoy está allí Oye, que la hoy está allí O tu hipóe la hipóe la O tu hipóe la hipóe Me dedico de este ese O tu y se me baja la vista. Y uno se preocupa porque es algo que a nosotros nos gusta tejer. <tose> se jode el rojo, el arte Mucho polvo. Así que voy a... poder ver? que voy a tejer. ¿Ese tejido lo hiciste vos, no es cierto? Sí, este tejido le hice con mucho cariño. Eh, y me gusta tejer. Estamos construyendo miradas. Fuerza interna está en movimiento.